¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, este fin de semana tenéis ahí gratis en Steam, a través de Steam Battlefield 2042. Tenéis para probarlo hasta el próximo 20 de diciembre, todos los jugadores de PC podéis disfrutarlo. Y tanto si os gustó como si estáis enfadados con él, pues es momento para probar y ver si te reconcilias. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar esta oportunidad? Yo sí, le daré un tiento. Y ya veremos a ver qué pasa. Del 17 al 19 gratis en Steam Battlefield 2042. 2042 para los amigos. ser felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao.